¿Y por qué estoy en neurofilos, Porque me salvó. Uff, ese caballo te agradezco mucho en la vida. Me salvó, me formó y me hace aterrizar a la vida, muchachos. Yo llegué aquí a los 15, 16 años pensando súper mal, y de un momento a otro mi chip cambió. Neuropilos me ayudó a superar la muerte de mi madre y me ayudó a formarme como soy, serio. <risa> Neurófilos, Hechos para Pensar.